¿Qué tal? Ah, ¿Qué tal, bienvenidos a un nuevo video? Ahorita estamos aquí en el río ah, como exacto, ver, Mario. También allá está Nano bailándose allá. Sanano, bañándose. No allá. más que ahora venimos a hacerle un juego, a un reto o, chido, un, reto muy un popular, chale, muy un popular. popular. Pero mientras vamos a mostrarles Ajá, cómo estamos. llegamos aquí. Ajá, Así vámonos, que vámonos. Que se viene la lluvia. Mira Nano, ahorita Hola. venimos ya en camino al río Pero aquí siempre caminábamos yo y Mario, todo eso A veces yo me iba por ese puente hacia el otro lado para pasar No sé si Mario lo hacía, Mario sí, lo hacía Es que pues, quedaba más corto ah. Dada de cuenta que aquí el camino era el corto y este es este el largo Porque Nano, te vamos a decir en qué escuela estudiamos Ajá, exacto o sea, Hasta es... aquí arriba venían Sí, hasta acá arriba Esa es nuestra escuela Nano Uy, pero es bien finaliz No. Sí, Uy, mira, para la escuelita loca donde yo llevo Sí, Olé, fíjate, aquí te bañar, eh, mira, es que ustedes, porque no, aquí, yo para es que yo no entiendo. Ustedes, esto está bonito para venir a bañarse. ¿Y por qué no me trajeron aquí? <risa> Ahorita vamos ahí. Sí, es el mismo río que pasa por nuestra casa, pero más arriba. qué bonito está aquí. Ahí sí está bien chido para andarse bañando. Sí, la verdad es muy bonito. Casi no venimos a estas zonas de acá arriba, pero está muy bonito. Es de la zona. Eso es muy escondido. Eh. Te digo algo, eso es lo, esto es lo que yo andaba buscando, pueblitos así. Cerro y la, la naturaleza. A tu papá le decía que me traía allá, ya, no ya me traigan <risa> Esta es una de las zonas, no es un pueblito, sino es que una es una colonia, colonia de Vallarta. Pues sí, pero no son, bueno, es que los otros pueblitos así Era le decimos eso. a esto. Ah. Okay, sí, Es una colonia de Vallarta, nomás que es de las colonias, no sé si son tan escondidas, pero más escondidas de Vallarta. Sí, realmente, que hay un pueblo que se llama Cuale, por eso se llama el río Cuale, porque está muy lejos, está como a 3-2 horas. ¿Te en un puto chato, por ¿Pu donde vamos? No, la, la, la, la, la, la, la, la no, la, no. La, Sinceramente no, no, no, es que casi no nos bañamos acá. Ahorita vamos a llegar ahí donde yo a veces me había bañado. Pero no sé si con el río cambió la forma. De... Ahora sí ya nos bajamos, nano. Como dice nano, está bien bonito. Yo nunca había venido. Sí, este puente es, es nuevo. Es muy bonito. Está chido, la neta. Aquí está chido. Oye, nano, y si nos aventamos un clavado de aquí. Sí no, se puede, no, pero fíjate, pero no, nano. Está pachito. Vamos, a, vamos a venir otro día y que sea soleadito. Hay que darle pues. Tenemos que bajar por aquí. Tú para ti es fácil. Para ti es fácil. Oye, estaba, notando, estaba notando que todos andamos de azules de vuelta. Azules. <ríe> equipo azules. Todos nos uniformamos. A ver, hay que bajarnos No, oh, oh, no, deja de esperar a que a, sí, que... a que suban primero Ajá, Con todo y asador para que vean ¿eh? Exacto Aquí se puede venir a disfrutar una carnita asada y a gusto con la familia <ríe> Exactamente, Mario Así que hay que bajar, Mario Baja ah, Baja, baja, baja, baja Aquí me aquí me detengo Si ¿Sí puedes? Vente Ahora sí puedes bajar, Paul Sí, sí puedes, Paul Sí puedes, dale, dale, dale Ya bajé y pues miren, ya aquí ya llegamos a lo que es la parte del río. ya nomás vamos aquí a acomodar un ratito para grabarles este juego. Miren nada más wow. qué chulada. La neta aquí sí está bien chido y es un nuevo descubrimiento. Me gusta, Está chido, la verdad sí me gusta aquí como para venir a relajarse. Y mira, si está profundo porque ve al señor y le llega al pecho, cuello, al pecho. A Tan solo que esté muy bajito. Vamos no, a una bomba. Dale, no, no. Una, Chulada una para que nada. Quedó ensartada una piedra de, de seguro, ¿eh? Exacto. Es que está aquí está mucho está mejor muy chido, este, está que muy en otros ríos. ¿eh? Porque este río la verdad nunca, nunca. Y luego se está se seca. Bueno, se puede nadar, Es más que, que tiene suficiente agua para ah, tener la profundidad. Como una alberca. Ajá, exacto. Y pues Pablo, ahorita vamos a continuar vamos a hacer, con el reto Vamos, vamos, vamos con, con el reto. reto. Como puedes ver, hay muchísimas familias. Sí. También de aquel lado hay muchísima no, Hay familia. que decirles que ahora es un día especial. Muy familiares Ajá. para aclarar. Y es gratis, Pablo, es lo que tiene aquí. Para este reto de este juego si ocupan tortilla, tortilla de harina. Eh, okay, oh. se ocupan tortillas directamente aunque ya se partió del, las partizas o así las compraste? Ah, no, las partí sin querer ah, no, no importa, de todos modos No, no, no pues, pues se va a poder hacer Esas son oh, todas Se cortaron, no Ni modo, no las cuidaste bien Mario No, Además que viene el agua, Mario Sí, pues ni modo Tenemos que Cubrirnos que en el arbolito no, no, a la, la, la, la antigüita Exacto no, no, había, no había visto que se habían cortado las tortillas Ni, ni modo, modo hay, que darle. hay que darle Mira, nano las tortillas se cortaron sin querer. No, salud. ¡Salud! ¡Salud! Se cortaron las, las tortillas. Las tortillotas se cortaron. cortó. Ajá. Las cortó ah, Mario. Corta, hay que darle así. Con este pedazo y no pura cachetada. Ah, exacto. exacto. La, la verdad aquí está. Ajá. Y dice que hasta allá arriba hay unos lugares más buenos. Sí, claro. Primeramente tenemos que agarrar agua de allá. Agua del río para tenerlo en la boca. Hemos traído un vasito Mario. Ah, de veras. Ni modo. Absorberle. Como la antigua. Ajá. Hay que darle. A la antiguita. Sí. <risa>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 Hehehehe <laughs> <laughs> Hehehehe <Susurra>, ah, ¿A, mí, a mí el, el with... me escupió todo. Alberto, Canria, donné, <chefs> otra vez hay que hacer otro. Cámara, que hacer otro? otro hay que hacer otro. <risas> a mí me dolía la cachetada. Si sí, un duele, ¿eh? si sí, es que duele. Con二ia, la <sonz sigo>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 <risa> oh. <risa> oh. <risa> oh. <risa> no tengo agua Voy por más agua <risa> <risa> O te doy cachetada <risa> Cachetada <risa> Cachetada Mario Ah <risa> oh, No <risa> No <risa> <risa> ah, güey, sí me, sí me dolió sí. <risa> ese Ah, sí No No, pero te pasa Nano Fíjate, fíjate ah, no. Nano, ya Fíjate, yo pienso que que la esta sí duele un chingo, eh. Sí duele. Sí duele, duele, duele, duele, duele, duele, duele, duele neta. la neta. No, no, lo malo es que se poquito. lo malo que se nos está desbaratando sí, la tortilla. Mira, se desbarataron pero todo, lo que no lo vamos a Sí, nos vamos a comer, pasar. lo vamos a hacer sí, lo va a hacer muñuelo. Sea, vamos a hacer ir a, a comerlo ahí con quesito, ah, vamos a calentar. Ajá, y la vamos a sí, lo irnos, pues, tenemos que dar un baño. Bueno, sí, no, hay que, que dar un Sí, la neta sí, fue algo rápido de improvisado. No, es que al final después de un era solo un ¿Calentamiento? No Una prueba nada na. Una ah, prueba, okay. Okay. prueba luego, vale, Vamos a hacerlo próximamente Pero con tortilla más gruesa ¿eh? prueba, Yo verdad. pienso que ¿Sabes de qué? ¿La vamos a hacer sí. de, de, de masa ¿De masa? Sí, de aspiro gruesa Ah, cierto o sea, es Para que no se deshaga para la siguiente una exacto prueba. Exacto Vamos a bañarnos Vamos a dar Vamos a Y pues bueno Mario Ahora sí ya finalizamos este video Ya nos bañamos Como pueden ver Estamos todos mojados Sí, Mario, pues fue por nos, la lluvia tocó la lluvia Y pues es lo bonito sí, Estás eh, y luego, la río, y la, y la y lluvia Y, y pues, pues Mario, vamos. esperemos les haya gustado este video. Fue algo rápido, improvisado, algo chido, un cotorreo, ¿verdad? Nalo? Sí. y pues. Dejen Después, su like, suscríbanse, activen la campanita. Y vayan a seguirnos a Facebook para llegar está. a 10 mil, 10, 10 mil, mil. llegar a 10 también recuerden Mario seguir a Nano. A Nano, Nano Vayan a su seguirnos canal a YouTube. YouTube. nuestras cuentas de Instagram. Oh, ah, Nano, te andas cayendo. Ahí están, apareciendo nuestras cuentas de Instagram. Y Mario, hasta el siguiente video. Y sí, ahora somos los pitufos. ¿no? Estoy sí. yo con el pelo y pues bueno nos Disney vemos Fox. en el siguiente video esperemos que os haya gustado